Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Queridos hermanos e y hermanas de todo el mundo, en los últimos días hemos sido testigos de la triste experiencia de la guerra en Eurasia. Rusia atacando a Ucrania y el mundo entero conmocionado por tal situación. Como Iglesia Mundial, estamos orando por estos dos países. También estamos orando por nuestros miembros en la región. Les pedimos que por favor intensifique vuestras oraciones implorando la intersección Divina. Gracias al cuidado protector de nuestro Padre Celestial, hasta este momento, 2 de marzo, ninguno de nuestros hermanos ha sido herido. Nuestros miembros se están retirando de la parte occidental del país, que está más alejada del escenario de la guerra. Nuestros hermanos de allí están ansiosos por cuidar de ellos, y ya los están recibiendo. Los hermanos de los países vecinos también se están preparando para ayudarles. Todo es muy difícil. Comprar comida, sacar dinero, viajar, salir del país, especialmente para los hombres. A estos es prohibido. Hasta el momento... Los hermanos tienen sus reservas de alimentos para mantenerse a sí mismos y a nuestros hermanos refugiados de guerra. Sin embargo, no sabemos cuánto durará esta crisis. Lo que sabemos con seguridad es que en los próximos días tendremos días muy difíciles. Como familia de fe, Sufrimos el dolor de nuestros hermanos y también queremos ayudar económicamente. La Conferencia General ya ha proporcionado recursos para la ayuda de emergencia, pero necesitamos más. Por favor, hermano, por favor, hermana, done generosamente y ayúdenos a pro proporcionar la comida, el agua, el refugio las medicinas y mucho más que nuestros hermanos seguramente necesitarán. En la descripción del vídeo tendrás todas las formas de cómo enviar tus ofrendas. Puedes también hacerlo a través de su unión, asociación o campo. Ayúdenos a ayudar a nuestros hermanos y que Dios te bendiga.